¡Hola! En este video quiero enseñarte cómo modificar la presión al momento de cortar un material si el predeterminado por el programa no corta tal y como te gustaría. Lo primero que vamos a hacer es que obviamente vamos a añadir lo que queremos cortar. Yo voy a utilizar una imagen que tengo por aquí. Eh, voy a estar utilizando esta. Le voy a dar el tamaño que yo quiero que me lo corte. Le voy a dar a Make It. Y entonces, cuando le doy Continue, que ya luego que lo, lo, ya lo imprimí y estoy lista para cortarlo, le voy a decir al programa que yo quiero cortar. En este caso, voy a estar trabajando con washi tape. Y entonces, eh, le voy a dar a John. Él aquí me va a decir More. ¿Me va a decir Less o me va a decir Default? Para nosotros modificar este, este Settings, podemos ir a, otra vez a Browse All Materials. Voy a buscar nuevamente el washi. Si no me equivoco, está en Other. Voy a buscar aquí Other. Y el washi está aquí. Entonces, si ustedes ven, en la parte de abajo dice Material Settings. Aquí yo le voy a dar un clic y voy a buscar el washi tape. Ellos están por orden alfabético, así que sabemos que la W está en la parte de abajo. El ahora mismo está en 85 off. Pues yo le voy a dar a Edit. Y ese 85 yo le voy a colocar más presión. Yo le puedo dar, tal vez, no sé, un 98, eh, un 93, darle Save y entonces tratar para ver si eh, ¿verdad? este material es el correcto, si esa, esa presión es correcta, para entonces cortar como nosotros queremos, lo que le llaman el Key Scott, lo utilizamos muchas veces para Back to School, pero así puedes modificar cualquiera de, los, eh, de los, ¿verdad? los materiales que hay disponibles dentro de la plataforma de Cricut Design Space, así que manualmente lo puedes cambiar, no necesariamente tenemos que dejarnos llevar por los, eh, ¿verdad? Por los parámetros que ya el programa nos coloca, sino que también podemos modificarlos Manualmente. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir y pues con gusto te puedo ayudar por lo demás.